Siempre voy a dejar la batuta. Yo soy el dios como el Zaratustra. ¿Quieres que dé espacio a los que debutan? Tú vienes de ODB y no sabes nada de Gutta. Oh, yeah. De Gutan ni era por eso. Sales ileso por su propio peso y sé que represento. Ah. Dices que no caes por tu propio peso, pero yo a esto le estoy aumentando conocimientos. Conocimientos, conocimientos. No tienes cimientos ni conocimientos, y que me parta un rayo cimiento. Yo te mato en el escenario en este momento. Ah, Oye, yeah. yo te quemo, quemo vida cuando sueno, hey. yo te jodo, somos golo, yo soy el todo terreno. Hey. Que me caiga un rayo si me muero. ¿Para qué quieres rayo si siempre te gana el trueno? Ah, ¿Cuándo me ganó el trueno, no viste? ¿Qué me dice usted? Si a ti te da miedo el trueno como al osito Ted. ¡Oh! El osito Ted yo no te hago ni caso. Yo soy Pegaso. Si quieres me llaman Picasso. ¡Hey! El idiota, yo soy la gota que ha colmado el vaso. Un ¡Hey! asesino no da miedo si se viste de payaso. ¡Oh! Sí, si sí se viste de payaso. Pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla. Vente, Georgie, baja la alcantarilla. ¡Oh! De comer de malditos raperos que no tienen nada a nivel. Él es HBD, yo HDP, un hijo de puta contra los RCs. Oh, me contra rc Yo soy RDR, pero de RAP. Y soy RAP, ¿sabes por qué, mongolo? Porque R, que R soy R a pesar de todo. Oh, R que R, mi rap es el que te arrebata. Yo soy el R porque suena tata Mira, R. Este es el que te desata. R de rap, R de rap. Lo saca ya te tumba en el punto oh. Mira, si quieres yo soy desacato Yo soy R de rumba, tú haces sino el que repite plato Tú eres R de rumba en la improvisación Yo como Sánchez traigo la acción ah, Sabes lo que hace este culiao Habla de DJs y lo mando mandado Hijo de puta, uso el lenguaje roto Le están sacando de esta forma si me piden foto No te me avalances porque soy la ley Y qué miedo le tengo a Fion Sánchez Si soy el Satu Rey. Él es el Saturrey pero dime qué es lo que te pasa, eres a tu rey pero fracasas, porque siempre pierdes fuera de casa Que por las siglas puedes seguir con eso que no tengo peligro, Última. tú eres Londres porque no te libras de mi libro Y puedes repetir siglas mientras yo repito siglas